Responde en este momento establecer un contacto directamente con nuestra compañera Melanie Castillo... ...quien se encuentra en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas... ...donde se acostumbra como siempre realizar esta rueda de prensa. Adelante Melanie, coméntanos. Agradecemos a los estudios por el contacto informativo a esta hora. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela... ...liderada por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela desde aquí de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una semana que concluye la anterior, hemos estado revisando todos los actos que hicimos en homenaje de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez a los 10 años de, de su siembra, de su partido. actos... Que hemos hemos procurado desprender de la de la tristeza de la tristeza propia de este tipo de eventos y recordar a nuestro comandante como siempre fue pues en vida activo líder dirigiendo dirigiendo cerramos los eventos con una gran caravanata ¿Qué le dicen caravanata caravanata desde la academia militar hasta el cuartel de la montaña donde están los el cuerpo de nuestro comandante ahí presente siempre con nosotros. Bueno, además esta semana el presidente recibió a los embajadores de Bahamas, de Laos, San Cristóbal y nieve y despidió al camarada eh, embajador de Vietnam. Pronto será nombrado otro embajador de Vietnam en nuestro, en nuestro país. Se hizo el Congreso Nacional de la Juventud, en donde jóvenes pues, de, de la patria, de, de distintos signo inclusive político se reunieron para debatir y hacer propuestas de cara pues al rol y al papel de la juventud en, en nuestro país. Una extraordinaria jornada fue cerrada también por el presidente. El presidente participó en un diálogo con donde estuvo el presidente Xi Jinping, Xi Jinping con varios presidentes. Eh, una extraordinaria jornada de trabajo, además, que refuerza el hecho... Ya, ...ya cada día más eh, evidente de una multipolaridad distinta al mundo unipolar... ...que algunos han querido imponer. Fue realizado también el aniversario, fue reconocido el aniversario de los CLAC... ...de los CLAC, siete años, ¿verdad? Siete años, siete años. Y además, dentro del mundo del deporte, la extraordinaria jornada que la Selección Nacional de béisbol de venezuela tuvo en el clásico mundial extraordinaria jornada jornada de verdad estos compañeros pusieron el, en alto el nombre de, de nuestro país nada de que sentirse eh, avergonzados dolidos no no no lo que hicieron allá es Venezuela, Venezuela siempre, siempre poniendo pues el, el nombre de nuestro país en alto es en el mayor nivel del, del béisbol y nuestra selección con los compañeros allí al frente dando todo el nombre de su país unidos pues ¿no como un gran, equipo, un gran equipo y el béisbol es así quien no sabe nada de béisbol comienza a meterse con los peloteros ¿no? bueno, pónganse ahí Agarren un bate y baten una recta 100 millas para ver qué hacen. O traten de lanzar ustedes 100 millas para ver. Después, nunca han jugado ni chapita y quieren criticar a los peloteros. Desde aquí, nuestro reconocimiento, nuestro saludo y felicitación a los jugadores de nuestra selección. Ayer hubo el maratón de la CAF. Seis años que no se hacía, ¿verdad? ¿Ah? Cinco mil personas. ...participaron allí, mil personas... ...una venezolana ganó ganó la versión femenina... ...y un brasileño ganó la versión masculina... ...42 kilómetros, ni caminando, eso lo hace uno... <risa> ...corriendo, ¿vale? ¿Ah? Hoy es el Día Internacional de la Felicidad... Hoy ...es el Día Internacional de la Felicidad... ...por eso estamos nosotros aquí con una sonrisa... ...bueno, y hemos tocado aquí en la dirección del partido... ...un tema muy importante... Para nosotros que ha sido bandera de la revolución bolivariana, como es la lucha contra la corrupción, los antivalores, los vicios, las desviaciones, que puedan darse a lo largo, y el, cuando digo a lo largo, es en el tiempo de una revolución como esta. El Partido Socialista Unido de Venezuela se pone al frente de la lucha, por instrucciones precisas de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, eh, de la lucha contra el flagelo de la corrupción y cualquier vicio que pueda presentarse. Nunca antes, y esto lo digo para los los que andan haciendo fiesta, nunca antes en un periodo de Venezuela se ha denunciado la corrupción como se ha hecho con el comandante Chávez, con el presidente Nicolás Maduro, y no solo se ha denunciado, sino que se han tomado medidas ejemplarizantes. Muchos de ellos se han ido... Y están protegidos por el gobierno de los Estados Unidos. O protegidos en Europa, que al final son protegidos por los Estados Unidos. El resto se han tomado, tomado medidas ejemplarizantes. No tenemos nada que esconder, al contrario, tenemos mucho que decirle al mundo de nuestra lucha contra la corrupción. No nos pone para nada a la defensiva esa situación. La revolución, una de, de las tareas fundamentales que tiene es la lucha contra esos antivalores. Cosas distintas ocurrían aquí en la sociedad de cómplices de la Cuarta República. En la sociedad de cómplices que todo el mundo sabía quién era ladrón, quién era pillo, pero nadie tomaba ninguna decisión. Aquí, no, aquí nosotros nos ponemos al frente junto al presidente Nicolás Maduro en esta lucha y nosotros vamos a vencer. Vamos a vencer total y absolutamente a aquellos que quieren aprovecharse. Algunos ladrones que andan por ahí por Austria, por, por Italia, llegan y opinan. Solo basta preguntarle cómo viven por allá. Cómo hacen para vivir. Dónde sacaron la plata para vivir. Son ricos de cuna. Que fueron huyendo de este país, huyéndole a la lucha contra la corrupción. Que nosotros tenemos. Hay otros que dicen... este. No, no denuncian a los corruptos y cuando metemos presos a los corruptos, a ah, ver, hay corrupción. O los metemos presos o no los metemos, o los denuncia o no denuncia. De cada vez que ocurre algo de eso, la revolución ha tomado las medidas que tiene que tomar. No solo es en PDVSA, es en el sistema... Mire, por algo el presidente Nicolás Maduro anunció hace poco más de un año la revolución judicial. Consciente de lo que estaba ocurriendo. La nadie debe, debe darse, ¿cómo se llama? Por sorprendido por aludido, no, no, es una lucha frontal contra cualquier vicio, nosotros hemos, esta revolución ha investigado y detenido a, a diputados que estaban involucrados en nada más y nada menos que narcotráfico, un alcalde y una diputada, y están detenidos, como debe ser, con todos sus derechos, pero detenidos para que respondan ante la ley, ante la ley, de manera que no le tapamos, eh... Ningún acto delictivo a nadie, absolutamente a nadie. Y seguiremos avanzando por el camino correcto. Es el camino trazado en la revolución, la lucha contra los antivalores, de la corrupción, la burocracia, el amiguismo, el, el tráfico de influencias. Y eso hoy día nosotros lo podemos presentar al contrario, como una gran victoria de la revolución bolivariana. Y lo asumimos, siempre que ocurre en estos casos, como un ejercicio de crítica y autocrítica de lo que está ocurriendo. En la revolución no tienen espacio los corruptos. Ser corrupto no es revolucionario. No es revolucionario quien se ponga una camisa roja y esté robando. Solo basta que ande cometiendo actos delictivos para que esa persona quede fuera de la revolución. No pertenece. Estará a lo mejor satisfaciendo eh, grupos, eh, posiciones personales, pero jamás. Eh, la revolución bolivariana o nuestro presidente, el comandante Chávez vamos a estar nosotros eh, acompañando algún acto de esto lo vamos a enfrentar caiga quien caiga, nosotros lo vamos a enfrentar no nos importa en este caso las consecuencias porque tenemos muy claro el camino de lo que nosotros tenemos que hacer muy claro y esto pues eh, es un llamado a la reflexión también debo decir, fue detenido un alcalde por sus vínculos con bandas delictivas. Nosotros allí hacemos una investigación, el Estado venezolano hace una investigación bien precisa y, y de detalle, y nosotros no estamos atropellando los derechos a de nadie, estamos haciendo justicia. Y en aras de esa justicia, la revolución seguirá avanzando siempre, siempre viendo a quien tengamos que ver a los ojos, porque no somos ni pertenecemos a una sociedad de cómplices. Si hay alguna pregunta, les agradezco, por favor el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. En un comunicado, el Partido Socialista Unido de Venezuela manifestó el respaldo a las políticas del Estado venezolano para contrarrestar eh, la corrupción. Conocer cuáles podrían ser esas acciones que tomen, que se tomen para evitar esta conducta que, como usted lo ha dicho, resulta antirrevolucionaria. ¿Cómo se aplicaría el Código de Ética de Formación y Prevención de Delitos en el Ejercicio de, de Político? Y en otro tema, sería otra pregunta, ¿qué se puede esperar de la presentación de las candidaturas de opositores que tienen, que tienen inhabilitación? Y sobre el debate que se ha realizado para el proceso de las primarias en lo que tiene que ver si el CNE eh, estaría o no en este proceso o acompañaría el proceso eh, teniendo en cuenta que eh, un sector bien radical siempre ha desconocido la institucionalidad democrática. Fíjate, el partido, nuestro partido, tiene y aprobó en el reciente congreso del del partido, la sesión plenaria, el código de ética de los militantes y las militantes de nuestro partido. Aquí lo tengo casualmente. Código para la honestidad ética y disciplina revolucionaria de la militancia del PSU. Algunos dirán que a pesar de eso están ocurriendo estos hechos. Esas son las excepciones, en verdad. Son las excepciones y por eso está... Pro tenemos un código de ética. Quien, quien de alguna manera tenga o ejecute acciones o actos que contravengan este código, nosotros le aplicamos el, el reglamento. Pero más allá de eso está la propia ley. Fíjate que una de las cosas positivas de, de esto es que se activa, se activa de manera efectiva la policía anticorrupción La policía anticorrupción Ejerce luego una investigación, las acciones y nosotros las apoyamos desde aquí de manera inmediata, inmediata. El Partido Socialista Unido de Venezuela ni es, ni estará nunca eh, en funciones de complicidad en contrario. Al contrario, hemos estado siempre, siempre en esto a la ofensiva, denunciando, llevando. Yo recuerdo, mira, desde el nacimiento del partido, yo fui una vez a Portuguesa, creo que era alcalde de Guanarito, si me no recuerdo. Ah. Fui a Anzuategui como, vicepreside, como vicepresidente del partido, fui a Ansuátegui, fui a Bolívar, a Falcón, a denunciar nosotros mismos, alcaldes, que estaban incurriendo en hechos eh, delictivos y fueron puestos a las órdenes de las autoridades. Y cada vez que se presente, lo haremos, lo haremos, donde tengamos que hacerlo. Con respecto al tema de las candidaturas opositoras, bueno, ellos están enredados como corresponde, pues. Y cada día aparecerán más más candidatos que aspiran a ser parte de la, de la dirección política de la oposición. A nosotros nos parece sano eso en la medida que se desaparecen aquellos que, que creen estar ungidos y puede dar lugar a una nueva... A una nueva oposición, como está en una oposición en la Asamblea Nacional en este momento, una, una oposición que vaya pegada a los valores democráticos. En, en las primarias, si ellos no dejan que participe el CNE, creo que se estarían haciendo mucho daño, porque en unas elecciones presidenciales, quien las va a organizar es el CNE. Y quien le esté diciendo a la gente que van a ir sin CNE y luego van a ir a unas elecciones sin el CNE, les está mintiendo. Le están mintiendo a los venezolanos y a las venezolanas. Pero en todo caso, eso es asunto y problema de la oposición en Venezuela. Gracias. La segunda pregunta la realiza Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela. Muy buenas tardes, saludo. Este, hay dirigentes de oposición que están tratando en esta lucha contra la corrupción que lleva el Estado venezolano y que fue ratificada el año pasado durante el quinto Congreso del PSUV, ...buscan a través de las redes confundir, tratar de generar matrices de opinión... ...que desde el partido qué respuesta se le dan a estos personeros que los venezolanos sabemos... ...que viven afuera la mayoría del país y tienen dinero de dudosa procedencia. Y en materia internacional, el presidente de China, Xi Jinping, llegó hoy a Rusia... Están ahí estos dos países, usted hablaba de la multipolaridad, ellos han dicho que garantizan la multipolaridad frente a los Estados Unidos. Y es importante, bueno, decir que llegan en un momento hoy, en el año 2003, comenzó la invasión a Irak. Y China llega con una propuesta para acabar el conflicto en Ucrania y ya de, una, de plano el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no la va a aceptar. ¿Cuál es la, la, la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela con respecto a este tema internacional? Gracias. Ana. Fíjate, ese trabajo de la oposición. Ahora, recuerda una cosa, con esta constitución, la entrada en vigencia de esta constitución en el año 99, se le dio finiquito a las vacas sagradas. Se acabaron las vacas sagradas. Nosotros hemos tenido una lucha constante contra la corrupción, contra los antivalores. Muchos de ellos terminan traicionando a la propia revolución solo porque ya se han robado lo suficiente y les da para vivir en cualquier lugar del mundo a él y a, su, a ellos y a sus amigos. Muchos sectores de, de la oposición que están fuera de Venezuela es igual. La oposición no tiene moral para hablar de corrupción en Venezuela. La oposición se hicieron, ellos mismos se hicieron una autoevaluación, por ejemplo, el caso Monómero. Y se condenaron, se condenaron. ¿Y dónde están los culpables? ¿Tú recuerdas que, que el caso de aquel señor que le entregaron un poco de plata en un sobre? Y lo votaron de Primera Justicia. ¿Cómo se llama él? Caldera. Y lo votaron, hicieron una cosa aquí en, en Primera Justicia. Nosotros no permitimos, él era el enlace de ese partido en el CNE. 15 años después, o 12 años después, o 10 años, es el enlace de ese partido en el CNE. Ellos no creen en la lucha contra la corrupción. No, nosotros, al contrario, nosotros en esto somos frontales. Somos frontales. Donde... Este un corrupto que diga ser militante del partido, ahí estará la revolución y el Partido Socialista Unido de Venezuela poniendo los, las cosas en su lugar. No nos van a encontrar a la defensiva en este aspecto nunca. No nos van a acorralar con esto porque nosotros ya hemos hecho lo suficiente. Cuando digo lo suficiente, hemos dado evidencia de la disposición clara y absoluta para seguir luchando contra la corrupción y luchar contra la corrupción. Y no solo contra la corrupción, sino con cualquier antivalor que se presente. Eso lo tenemos muy claro. Con respecto a, a la reunión China-Rusia, bueno, Estados Unidos, tú sabes que esa guerra, esa guerra en Ucrania no la promovió Rusia, la promovió Estados Unidos. Y es en la forma de ellos tratar, tratar de ocultar la, la cantidad de problemas que tienen en Estados Unidos. La industria bélica es una de las más poderosas en los Estados Unidos. Se deben ellos a la a la destrucción de otros pueblos, invadiéndolos, bombardeándolos. Ahora utilizan otras otros mecanismos, no, multiformes, para atropellar y arrinconar pueblos. Mientras eh, el mundo tenga voces contrarias y distintas a los Estados Unidos el mundo tendrá esperanza cuando Estados Unidos sea la única voz que se escucha en el mundo las cosas se complicarán, por eso bienvenida a las reuniones y las iniciativas que ha tenido China, que, ha tenido, que tiene Rusia por devolverle la paz a este mundo y ojalá que se imponga la Unión Europea, escuche la Unión Europea hace lo que diga Estados Unidos desafortunadamente están pagando las consecuencias de apoyar a Ucrania, es la OTAN contra Rusia y no han podido no han podido, ojalá entran en razón para que se acabe el, el temor de una guerra mucho más eh, eh, extendida en el mundo. Si Estados Unidos eh, persiste en su posición, corre el riesgo de quedarse solo, porque Europa pudiera en algún momento comenzar a escucharse eh, alguna, algunas voces que no estén de acuerdo con la posición de los Estados Unidos. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza Mirelvis Gutiérrez por La Iguana. Sí, buenas tardes a toda la Dirección Nacional. En, algunos actores políticos de oposición en los últimos días, incluso hasta esta mañana, han declarado que hay división entre altos líderes de la revolución bolivariana con respecto a todas las acciones que se está tomando contra el tema de la corrupción cuál es la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela para responderle al país sobre estas eh, acusaciones que, que está lanzando la oposición por redes sociales y bueno por algunos medios opositores. Y, en segundo lugar, quisiera saber, eh, dentro de las acciones tomadas en la, en la revolución judicial y la detención del de alcalde de Tejerías, eh, si esto tiene vinculación con... este. ...la presunta detención de unos jueces eh, del Tribunal Supremo de Justicia... ...si la, si el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene alguna información al respecto. Gracias. Gracias, Mirel. Mira, sí. creo que es bueno tomar hacer esta toma aquí. Aquí está la dirección nacional de nuestro partido. Y yo puedo decir que en estas, estas cosas lo que hacen es unirnos más en Chávez... ...unirnos más en Chávez... ...si algo... ...nosotros levantamos... ...de la palabra orientadora... ...de nuestro comandante Chávez... ...es esa lucha permanente... ...contra... ...todo aquello que esté... ...a favor de hechos... ...delictivos... ...con todo aquello que rompa con la constitucionalidad... ...con la ley... ...el comandante Chávez era muy firme... ...siempre muy, fue muy firme... ...y hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela está en esa lucha. Es la posición histórica del partido, es la posición de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. De verdad no, no nos preocupa lo que diga la oposición, la oposición no tiene moral para hablar de, de corrupción en nuestro país. Ahora, eso no significa que nosotros nos vamos a hacer los locos, no, no, al contrario. Cada vez que haya algo, averiguamos, alguna denuncia averiguamos, revisamos y donde haya que proceder, el Estado procede esto no es un tema del partido, son las leyes que están actuando igual ocurre en, en la rama del poder judicial la revolución judicial fue o es consecuencia de varias cosas el tema del hacinamiento el tema del marco legal y el tema bueno, de hechos delictivos dentro de la estructura del sistema judicial se han ido corrigiendo, actuando en todos los frentes se han aprobado leyes hay leyes que están en revisión y esto que ocurrió con la detención de estos de estas personas ha salido en, la, en los medios de comunicación, en las redes en las razones tiene que ver con cobro de sentencias probadas y comprobadas, donde hay personas involucradas y la investigación sigue la investigación sigue ¿ve? porque esto no se trata de de solo un punto donde hay algún problema ellos, toda la gente o todos los detenidos han venido declarando y todas las declaraciones son tomadas en cuenta para que la investigación siga adelante con respecto al, al señor alcalde de de tejería, no tiene nada que ver con el hecho judicial sino con su vinculación con grupos delictivos y eso es otra de las razones eh, ...por las cuales nosotros hablamos de corrupción y antivalores. Un funcionario público, una persona que haya sido electo con los votos del pueblo... ...no puede tener amigos en grupos delictivos. No puede ser parte de grupos delictivos. Ahora, repito, todo esto y toda esta lucha se da porque hay una revolución. En gobiernos de la Cuarta República a esto le echaban tierrita... Aquí nosotros no nos no ponen a la defensiva. No, no, no, al contrario. Nosotros cuando vemos estas cosas sabemos y nos indica que vamos por el camino correcto, por donde debemos andar. Sí, sí. ¿Eh? Que estamos haciendo lo que nos corresponde, lo que nos corresponde. Y además se me un mensaje bien claro. Los corruptos no tienen espacio en la revolución bolivariana no hay espacio para las componendas no hay espacio para los negociados aquí hay espacio para defender esta patria y cuando hablamos de esta manera lo hablamos con bueno, con es evidente que a pesar de la lucha cada vez que uno descubre estas cosas es un golpe ¿ve? porque uno cree que ya son etapas superadas que eso tenía que haber quedado allá en la cuarta república pero no nos va a detener nada Nada nos va a detener, no hay absolutamente nada que nos pueda detener y este partido se pone al frente. Nosotros nos reunimos el día viernes y le decía yo a los de organización del partido que ellos son los ojos, los ojos nuestros en los municipios, en los estados, es el partido quien debe denunciar. La compañera eh, Carmen Meléndez es vicepresidenta de asuntos municipales y regionales, que permite tener información directa de lo que está ocurriendo. Seguiremos avanzando en esta lucha. Yo estoy seguro que no nos vamos a quedar solos, Mirelvi, porque son las excepciones. Y estamos actuando contra esas excepciones. Nosotros tenemos 7 millones de militantes, que salgan 4 o 5, es una minoría ínfima, pero tiene que ser atacado ese flagelo en cualquier frente. Y no vamos a descansar ni un instante. Es tan delicado eso como tener obras de gobierno. Vamos darle la cara al pueblo. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene ojo, oído, olfato, tacto en cada rincón de Venezuela para ir enterando de estos casos. Y el que incurra en algún hecho delictivo que sepa que no va a tener defensa de parte nuestra. Al contrario, todo lo que podamos ayudar para que le caiga todo el peso de la ley lo haremos desde aquí, desde este partido. Y cada día estoy más convencido cada día estoy más convencido, gracias a estas batallas que damos, porque estas son victorias de la revolución. Para nada es una derrota, no son victorias de la revolución saber enfrentar con rigor y con moral cualquier hecho. Estoy más convencido que pase lo que pase, nosotros venceremos. venceremos. Con Chávez Bolívar, con Nicolás, nosotros venceremos. venceremos. Un abrazo para ustedes. Buenas tardes. Bien, en la jornada de hoy la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela manifestó su respaldo a las políticas que ha implementado el Estado venezolano en favor de la corrupción. Además, el primer vicepresidente de la Tolda Roja destacó que por orientaciones del presidente Nicolás Maduro, el partido se pone al frente para luchar contra este flagelo y los antivalores. Además, con el código de ética que corresponde de la Tolda Roja y que la oposición... No tiene moral para hablar de la corrupción. Esto en cuanto a las matrices que han generado en torno al hecho. Es la información y con ella retornamos. Adelante.